Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas, buenísimas, buenísimas, buenísimas, buenísimas Bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy es especial, hoy es especial, hoy Dios mío Mira, mira, mira, hazte, hazte la bendición porque hoy tenemos un unboxing, así es, un unboxing pura y meramente translúcido. A ver, a ver, que no todo es translúcido, es cierto, pero que es de los unboxings más translúcidos que he tenido en toda mi vida, ok a, a, a, a las cosas como son, las cosas como son Espero que les guste mucho este video, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y recuerden en droga un canal muy genial de animaciones buenísimas. Empezamos con el video Bueno, y ya, ya, ya, ya empezando, ya empezando ¿cuál, ¿Cuál es el paquetito? Bueno, bueno, bueno Yo creo que ya los mal acostumbré a ustedes y, y ya les, ya los enseñé a solamente tener paquetes grandes, ¿no? Pero esta vez tengo este paquetito Es chiquito, es chiquito, no es muy grande, no es muy grande, es verdad Pero me lo respetas, me lo respetas ¿Por qué? Porque aquí donde lo ves todo maltratadito Este paquete tiene cosas eh, interesantes, ¿no? Ya listo, aquí está la bolsa Ahora sí, pero lo mismo, ¿no? Hay que cortarle más bueno, y... ¡Uf! Vale, vale. Uf, Dios mío, más de esto. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Lol! ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! espera. LOL, ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Este no es el paquete que estaba esperando! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! Ok, ok, ok. ¡No, no, no! La, ¡Lol! Tenemos esto... Vale, les voy a ser sincero Ya he comprado tantas cosas que ya no sé ni qué estoy abriendo Pero esto de aquí, LOL Es algo que he estado esperando hace mucho tiempo Mucho tiempo Y, y pensé que era otro, otra cosa, LOL Pensé que era algo totalmente distinto, vale, vale Esto que está aquí es uh, algo que hace rato tenía que haber llegado Pero se demoró, vale, vale Que esto tiene cositas muy, muy, muy especiales Que hace mucho estaba buscando Y bueno, bueno, bueno, empecemos, empecemos LOL, vale, no te imaginas el, el, el, el, el, el lapsus que acabo de tener con esto, ¿no? Porque LOL Jure que era algo totalmente distinto Voy a poner aquí una cartita Empezamos con, nada más y nada menos que Storm Skyres Ventus Pero, pero, pero Tú, tú, te, tú, tente Tú tente, agárrate donde sea Agárrate donde sea Porque te tengo el Storm Skyres Pero Ventus, papi ¿eh? Traslúcido, bebé Traslúcido 600 poder G bo, No, mira, mira esta belleza Tú ya te enamoraste yo, yo ya me enamoré Yo ya me enamoré Así de sencillo Mira, mira, mira, mira Ay, así es sencillo, te enamoras. Así es sencillo, te enamoras. Vale, vamos a dejarlo aquí. Eh, que es una gran pieza, pero no es para mí, ¿ok? No, no es para mí. Luego tenemos algo que sí es para mí, que mira, he buscado... Por cielo, tierra y mar Y es White Naga Ok, ok, ok, es White Naga Papacito Bakugan, ok, ok No es un Bakugan normal, es un papacito Bakugan Ya lo tengo en ellos, eso es verdad Pero esta versión, esta versión concretamente es la que estaba buscando Porque esta versión es exclusiva de un juego para DS o algo así De hecho, de hecho, mira, si tú ves aquí Él no tiene no tiene atributo White Naga tiene una habilidad especial Es un Special Attack, si se puede llamar así Y es que, vale, estoy viendo que no sé Ya, listo y es que este Bakugan no recibe bonos de portal como cualquier Bakugan, sino que él recibe solamente los bonos resaltados, ¿no? ¡Qué hermosura! Mira, mira, mira, mira, mira. No, ya, ya, ya. Me morí, me morí prácticamente ya estoy muerto. Luego tenemos un mastodonte, un mastodonte. A ver, a ver, enfócame. Mira, mira, mira, mira, Vale, que es un Vulcan, si no estoy mal. Pero Deca, ¿no? Eh, es hermoso, es hermoso. Yo lo tengo en Hellos, Hellos. Eh, Baku Core, 660 Poder G, mira, mira, mira, subterra Pff, Brutal, a mí me encantan los Deca, amo los Deca, o sea, no hay cosa Que me guste más en el mundo que un Bakugan Deca, o sea Si me quieres regalar algo, regálame un Bakugan Deca, ¿Por porque lo voy a apreciar por siempre Aquí lo tenemos, creo, si no estoy mal El nombre es Fortress Y es una trampa Bakugan muy linda Si no estoy mal, esta te puede cambiar A, a, a, a, a subterra y a Aquos y es Darkus, ¿no? Es, es una buena trampa, es una buena, buena trampa. De pronto lo hago si en algún momento en mi equipo. No, no, no sé. Tal vez lo haga. Darkus. Y es cuadradita y es hermosísima. Es hermosísima. Pero que es el, el, naga, el, el nagal que me tenía así, así loco. Vale, luego tenemos, luego tenemos aquí un fencer translúcido. No me acuerdo haber pedido esto. No sé si es para mí, la verdad, o es para alguien más. Um, 640 por el G. No me acuerdo haberlo pedido, la verdad. <ríe> si te soy sincero, no me acuerdo de esto. Pero, pero bueno, es muy lindo. A ver, es Heyos. Mira, mira, mira, ellos. Traslúcido, hermoso. Ahora, sin querer queriendo, sí termino siendo un, un unboxing bien translúcido, ¿no? Pero, pues, vale, que, que bueno. Ah, y luego, por último, tenemos esto de aquí. A ver, tú te preguntarás qué es esto de aquí, ¿vale? Es, esto es un Bakugan automático. Este Bakugan, dejo el nombre aquí en pantalla, es un Bakugan muy lindo. ¿Por qué? Porque primero es Darkus, ¿no? Entonces es hermoso. Y segundo, es automático. Y cuando digo que es automático, me refiero a que él se abre y se cierra solo. Vale, va, voy, a, voy a hacer una demostración para que tú lo veas mejor. Tú, si lo pones... Aquí está. Pero, pero tengo que mostrártelo así. O sea, tú dices, ¿pero por qué sostienes la carta? Porque si yo suelto, se cierra automáticamente. O sea, en teoría tiene que... ¿Ves? Si tú lo sueltas, lo sacas de la carta, pues... No puede mantenerse abierto. Es una súper locura y me encanta por eso. Y hace rato lo estaba buscando. <ríe> que me encanta. Vamos a ver. Creo que no tiene piezas manuales. No tiene piezas manuales por lo mismo, ¿no? Porque... Eh, pues este Bakugan no, no, no lo necesita Porque se abre y se cierra solito, solito Y por último, ya tenemos esto Que vaya, mira Es con todas las de la ley, vale, vale Es una carta rara Y dice, juega antes de que lances un Bakugan Steel Darkus Y tu enemigo no recibe buenos portal De batalla este turno Ok, pues vale, pues para hacer rara, no es tan maravillosa la verdad, pero vale, mira que es rarita y es, y es linda, no, es una carta poder y bien chicos, este ha sido el unboxing espero que les haya gustado muchísimo recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse y muchas gracias a Kevin Villa por este lotecito hermoso que me vendió que la verdad estuvo perfecto, perfecto, y recuerden pueden ir a Instagram, donde pues muchas de las cosas que están aquí, estarán a la venta sin más, sin más nos vemos en otro video, adiós